Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eh, primer video de la semana y esta semana, por lo menos hoy voy a estar comenzando con el tema del propósito un poco relacionado a lo que venía compartiendo con ustedes en el video de la semana pasada como siempre aclaro eh, mi propósito en estos videos es por un lado eh, acercar el coaching a la vida cotidiana a cada uno de nosotros y que estos videos sirvan en la medida de las posibilidades a que al lograr alcanzar que tu vida sea más feliz, más vital, más activa incluso. Y si esto, estos videos sirven para eso, yo feliz de mi vida, feliz de la vida, como decimos habitualmente. Así que estos son mis dos propósitos en estos contenidos, en estos videos que comparto con ustedes. Ahora sí, propósito. Tema de hoy, propósito. En primer lugar voy a compartir una definición. Lo que hice básicamente fue poner en Google... Propósito, significado y aparecieron dos definiciones. La voy a compartir con vos. ¿Para qué? Para que los dos estemos hablando de lo mismo. Digamos. Más allá que tanto vos como yo conocemos qué es el propósito. Pero por lo menos vamos a poder estar hablando sobre, los mismos, sobre las mismas definiciones. ¿sí? Entonces ahora lo voy a aclarar. Simplemente voy a compartir esa definición con vos de lo que yo saqué de Google. Y acá van las dos definiciones. La primera definición es determinación firme de hacer algo como primera definición de la palabra a propósito. Ahora, la segunda definición de la palabra a propósito es objetivo que se pretende alcanzar. Así que tenemos dos. Por un lado es la determinación de hacer algo y por otro lado el objetivo que uno quiere alcanzar. Acá, ah, si se quiere, porque también va a depender de cada uno, ¿no? Digamos, vos podés tener, aparte de esta definición, vos puedes tener un significado propio de la palabra a propósito, que no creo que esté muy alejado de este de esta definición o muy alejada de esta definición yo puedo tener incluso mi propia interpretación de la palabra propósito y no va a estar muy alejada de esta definición tendrá simplemente algunos matices más personales tu caso tendrá algunos matices más personales que tienen que ver con tu forma de vida con tu vivencia con tu educación con tu contexto social con un montón de situaciones que a vos te formaron como la persona que hoy sos y en referencia a eso también, y en relación a eso también, va a ser también lo que vos definas como propósito. Esto por un lado. Entonces tenemos dos definiciones y a su vez hay matices que son personales. ¿no? Esto va a depender, como te decía recién, de cada uno de nosotros. Y son todas válidas. digamos Todos esos matices son válidos. Porque yo soy una persona diferente a vos, vos a, la, a, a, no sé, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tu compañero, a tu compañero de trabajo a tu vecina, a tu vecino, somos todos diferentes, más allá de que hay ciertas cosas que las compartimos, tanto como seres humanos como, como sociedad, pero más allá de eso, tenemos individualidades. Entonces, por un lado esto, y por otro lado es las diferentes escalas, o los diferentes niveles que hay de propósito. Y vos decís, uh, ¿cómo que hay niveles de propósito? Y sí, porque digamos no es lo mismo, por ejemplo, estar determinado a, a cumplir algo, o alcanzar un objetivo... Que sea un objetivo de acá a tres días, un objetivo de acá a un año, o un objetivo de acá a cinco años. Y tampoco es igual la determinación que vos necesites para alcanzar esos objetivos. Entonces vos podés como si se quiere hacer una escala o una clasificación de estos propósitos. ¿sí? Entonces vos podés decir, bueno, por un lado... Tengo un proyecto de acá a fin de año, o sea, faltan no sé 5 meses, 6 meses, 4 meses, lo que sea. Tengo un proyecto de acá a fin de la semana y tengo un proyecto de acá a 5 años. Y esto va a requerir diferentes niveles de determinación. También va a requerir di diferentes niveles de hasta de claridad de ese objetivo que querés alcanzar. Entonces el propósito por un lado es singular, individual, vos, yo, cada uno de nosotros tenemos propósito y son diferentes. Y por otro lado como diferentes niveles, diferentes niveles como de importancia si se quiere. Que esto también va a ser totalmente personal. Lo que por ejemplo para vos es muy importante que se cumpla de acá a fin de año, posiblemente para tu pareja para tu socia, tu socio, para tu compañero de trabajo, para tu compañero de estudio, sea diferente. Ejemplo, estás estudiando una carrera o una especialización, la misma materia la cursas, estudias siempre con la misma persona. Entonces dices, bueno, yo tengo como propósito para esta materia, sí o sí, rendirla este año, aprobarla este año para promocionar para otra materia. Ahora, esa otra persona que también está estudiando con vos y también quiere conseguir su título, quiere terminar y, y lograr certificar o lograr eh, conseguir el título, posiblemente no le apure tanto esta materia en particular, con lo cual ante la misma situación, ante el mismo objetivo si se quiere, porque va a ser aprobar una materia, vos tenés un propósito diferente a la otra persona. Y los dos son válidos porque vos tenés un plan, un proyecto a cumplir con esa carrera o con esa materia, y la otra persona tiene un plan diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Y esto hace qué? Que los propósitos, que son objetivos y determinaciones, en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros, lo tengamos más claro. ¿no? Y esto es lo que pasa en una conversación de coaching. Eh, yo como coach ayudo, acompaño a las personas a que a gestionar de la mejor manera posible los recursos que tiene y los que no tiene también gestionar de la mejor manera posible lo que sea necesario para, para adquirirlos con lo cual en una conversación de coaching por ejemplo el propósito que puede ser tanto el objetivo como la determinación para que se cumpla sean más claros y más claros para la persona va a ser mucho más importante cuanto más claro sea ¿Por qué? porque porque eh, es como salir a caminar, digamos, si vos caminas entre la neblina y no sabes muy bien por dónde vas caminando, por dónde vas pisando. Ahora, si vos tenés un cielo despejado y no hay neblina, va a ser mucho más simple, hasta vas a disfrutar más de ese paseo, de esa caminata. Bueno, en una conversación de coaching pasa esto, muchas veces, hasta te diría que la, el 95% de los casos... Y, y esto lo digo desde mi experiencia tanto personal como profesional y profesional tanto como coach como mentor coach es que el propósito está siempre presente en nosotros, en mí incluso está presente esto que yo te decía al, al principio del vídeo, mi propósito en estos videos es acercar la disciplina a todas las personas para que conozcan un poco más de qué se trata el coaching y por otro lado que todos tengamos mejores niveles de bienestar en nuestra propia vida cotidiana, ese es mi propósito por ejemplo Ahora, en una conversación de coaching, cuando una persona me contrata, va a traer un tema en particular. Y por más que no lo tengan claro en el momento en que comencemos a conversar, el propósito igual está presente. Simplemente es que la persona o no lo tiene en claro, o no se lo planteó, nunca se lo preguntó, o vos no te lo preguntaste hasta el día de hoy incluso. Y por otro lado, es posiblemente sí sepas cuál es el propósito, pero no tenés tan claro de qué se trata, tan claro cómo es, tan claro ese objetivo. Y esto, cuanto, como te decía hace un ratito, ¿no? Digamos, cuanto más claridad vos tengas en esto, en el propósito, en el objetivo, en la determinación, en aquello que querés alcanzar y que querés lograr, más simple y hasta más disfrutable va a ser el camino. Va a ser todo ese tiempo que vos transites, todo ese camino que vos transites hasta conseguir, hasta lograr, hasta alcanzar ese objetivo y hasta que esa determinación que vos tuviste en un principio la sostengas en el tiempo para que ese objetivo sea real, sea para vos asible. ¿sí? Entonces, la importancia del propósito, por un lado, es que todos tenemos uno, o varios incluso, porque esto que yo te decía son diferentes niveles, no es lo mismo el propósito de digamos para mí puede ser lo mismo, para vos diferente, el propósito de, por ejemplo, terminar una materia, eh, terminar una carrera, formar una familia, cambiar de trabajo, tener vacaciones, o el lugar de vacaciones, posiblemente a vos te dé lo mismo ir a la playa que a la montaña, pero a otra persona no, con lo cual, sobre un mismo tema, que son las vacaciones, que los dos pueden planear, para vos, un propósito va a ser que sea, por ejemplo, eh, no mira a mí no me importa dónde vaya, yo quiero estar tranquila o tranquilo. Entonces tu propósito va a ser simplemente estar tranquilo, tranquilo en las vacaciones. Y otra persona es, no, yo quiero ir a la, a la montaña, yo quiero ir a la playa, yo quiero ir a un hotel, o yo quiero ir a un crucero o yo quiero pasear en auto y recorrer todo el país en auto. Y ese es su propósito. Con lo cual, para los dos, el proyecto en sí, el objetivo en sí mismo, es el mismo que son las vacaciones. La diferencia es que para vos tiene ciertos matices que para otra persona no. Y los dos son válidos. Los dos matices o los matices que cada uno de ustedes tenga para esas vacaciones son válidos. Ahí lo que va a pasar seguramente es que si te vas a ir de vacaciones con esa persona, tengas que las dos personas, tanto vos como él o ella, empiecen a conversar para que por un lado vos logres esa tranquilidad que vos querés y esta, esta otra persona logre no sé, pasear en auto o, ir, o que estas, estas vacaciones sean tranquilas y en un hotel o en un spa o en un crucero o en la montaña o en la playa o en un paseo en auto por todo el país ¿sí? entonces lo que quería compartirte en este primer video, en esta primera entrega por un lado era como un poco la definición del propósito que la puedes googlear vos también si querés y también que te sirva espero que te sirva esto de cuanto más claro tengas el propósito más fácil más simple más sencillo va a ser incluso hasta planear cómo alcanzar ese objetivo incluso va a ser más sencillo que vos logres eh, tener la determinación necesaria para que ese objetivo se cumpla y esto también es muy importante porque también sabes con qué tiene que ver con la motivación que también en otros videos lo hablé Cuanto más clara tengas la motivación, cuanto más claro tengas la determinación, cuanto más claro tengas el objetivo o el propósito, mucho más simple, mucho más sencillo se te va a hacer a vos el qué, el cumplir y lograr ese objetivo. Ese sueño que vos tenés va a ser mucho más fácil, mucho más simple, que vos lo logres, que lo alcances, cuando tenés claro el propósito, que es el tema de hoy. También está incluido, como te decía hace un ratito, un poco la motivación, la determinación. Pero bueno, lo puedes encontrar en otros vídeos anteriores. Hoy, puntualmente, propósito. Estas dos definiciones. Por un lado, la determinación de hacer algo. Y por otro lado, el alcanzar un objetivo. ¿sí? Es, puede haber varios propósitos. Para vos puede ser uno y para otra persona otro. Los dos son válidos. Si tenés un proyecto en común, será cuestión de que ambos propósitos. O puede ser más de uno incluso para cada uno. Pero que los propósitos se, digamos, se alineen entre sí. O congenien ustedes para que... Ambos puedan cumplir con sus objetivos, con sus propósitos. Cuanto vos más, eh, más sientas, y esto es importante, las emociones en los propósitos son muy importantes. Si vos estás haciendo algo que no, te hace, que no te hace sentir bien, claramente el propósito no se está cumpliendo. Hay algo en eso que estás haciendo que está, si se quiere, como desalineado, desarreglado, desenfocado de ese propósito que vos tenés. Entonces, cuanto más claro tengas el propósito, mucho más sencillo va a ser incluso hasta planear qué hacer. O planear qué cambiar para poder lograr ese bienestar. Para poder lograr sentirte bien. El tema de hoy, que era el propósito. Acá aclarando un poquito ¿no? cómo era la de, una definición, si se quiere más general, que todos podemos obtener de, de internet. Eh, y bueno, estas características que tiene el propósito de cada uno de nosotros. Y que es válido cualquiera. Que hay diferentes como niveles de propósitos y que la emoción y nuestra emocionalidad y la emoción tienen que ver con algo muy interior, muy hasta primitivo nuestro, ¿no? Y yo primitivo me refiero a algo que es casi, casi como inmanejable para nosotros. Con lo cual eso es muy importante, que el propósito nos genere emociones que nos hagan sentir bien. Y espero, bueno, que esto te sirva, que te aclare un poquito el panorama del propósito y que... En los próximos videos seguramente también voy a seguir trabajando o comentando, haciendo comentarios sobre esto. Así que bueno, nos vemos. La próxima entrega creo que va a ser el miércoles seguramente. Así que nos vemos el miércoles. Chao, chao.